¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis cracks? Espero que todos estéis súper bien en el día de hoy Y bienvenidos a un nuevo video todo el mundo Hoy estaremos hablando acerca de nuevas cosas que van a llegar a Fortnite nuevos Misterios Y además os va a encantar todo el video Porque os prometo que hay cosas que no he visto en ningún otro canal Pero antes de todo recuerda dejar tu poderoso like Que eso apoya muchísimo este tipo de contenido Así que ves a dejar tu poderoso like A ver si llegamos no a los 5.000 likes con este video. Si no estás suscrito por favor Suscríbete que es totalmente gratis Y no te pierdas los siguientes videos Porque te va a encantar Código ¡Mister de Neox! Muchísimas gracias por utilizarlo, de verdad sois unos crack! Y espero que todo el mundo ya se haya suscrito. Así que sin perder más el tiempo, familia, empezamos con el video. Comenzaremos con el misterio de Fortnite que ha enviado diferentes correos electrónicos muchos creadores de contenido por un motivo en específico. Este mensaje misterioso incluía una encuesta misteriosa, la cual de muchas skins que nos salían teníamos que votar tan solo 5 skins que nos parecieran las mejores. Las skins que más nos gusten, las que más nos llamen la atención esas 5 de todas las que estáis viendo son las que teníamos que votar. Y es que al parecer estas skins parece que dentro de 15 días podrían estar empezando a salir en el juego pero no solo eso, porque parece ser que nos han enviado todas estas encuestas para saber cuáles iban a ser las primeras, las más votadas En salir en el juego Pero tarde o temprano estoy seguro de que todas las skins Que estáis viendo en pantalla Absolutamente todas van a estar en el juego Simplemente nos han enviado la encuesta Para saber cuáles prefería la comunidad Y serían las primeras en llegar al juego Entre estas skins podéis ver por ejemplo La de Kevin el cubo o una representación de Kevin No sé si es la skin original Pero seguro que tiene a Kevin el cubo en la cabeza Es una skin meme prácticamente Ya sabemos todo lo que ha tenido Kevin el cubo dentro de Fortnite La gente ha hablado muchísimo de Kevin el cubo Y al parecer se trata de una skin donde el Cubo Kevin ha invadido su cuerpo Y poco a poco empiezan a salir cubos por todo el cuerpo Y eso hace la perfecta representación de Kevin el cubo, muchachos Yo creo que está bastante interesante esa skin Y además es de las más chulas, pero eh No te vayas porque amigo, uh lo que viene ahora Pero tenemos también otras skins como por ejemplo La skin de oro con un nuevo estilo Con detallitos azules Algunas marcas al parecer Colores mexicanos, me recuerda a una fiesta de México Del día de los muertos Creo o algo así Mexicanos, comenten si tengo razón güey. Tenemos una nueva skin del pantano pegacoso Además una auténtica locura un se trata, En realidad se trata De un nuevo estilo del panito de pescado Pero es que si os ponéis a ver es ¡Qué nebrosísima! Parece que le faltan dos pastillas de vitaminas a este men. Da bastante miedo, marica. Joder. La skin secreta del caballero de las cartas. Y además, muchísimas otras skins, en fin, súper interesantes todas. Pero hay una, hay una, amigos. ¡Hola, skin! Lo importante ahora sí. Hay una de las skins que tiene una relación súper fuerte con un tweet importante. De Fortnite de la cuenta oficial Pero ese mensaje se envió en 2020 O sea, el, la skin actual Tiene que ver con 2020 Si recuerdan, el agente caos Ha estado en la tienda del juego Estuvo en 2020, me parece ¿verdad? Si me, si me equivoco, corregirme Por favor, pues ahora existe una nueva Variante de esta skin Una forma evolucionada del agente caos Con muchísimos más atuendos Que el original, de hecho tiene Muchísimas más eh, complementos Tiene muchísimas más cosas por toda la skin pero sabemos que se trata de la gente caos, lógicamente, porque sigue llevando esa esencia. Se trata del nivel máximo de la gente caos. Un nivel que todavía no conocemos en el juego. Una forma un poco más tenebrosa, demoníaca. Pero estoy seguro de que esta skin va a llegar al juego 100% seguro. Y la estaremos analizando, lógicamente, aquí en el canal. Así que no te lo pierdas. Y además, ya sé que a todos nos gustaría tener todas esas skins. O sea, ojalá todo el mundo pudiéramos tener todas esas skins cuando lleguen a la tienda. Pero a lo mejor tú eres uno de los afortunados. Así que corre a seguirme en mi TikTok ahora mismo. Deja un buen like en el video Comenta tu parte favorita, aunque todavía no hemos terminado. Y haremos un gran sorteo de las nuevas skins. Así que chicos, participar que es muy rápido y muy sencillo. Y podréis ganar vuestras skins. Pero amigos, antes de acabar con este video quiero hablaros de la flecha de forma Nuevos misterios están empezando a llegar sobre la flecha Y hay una verdad que parece que nadie conoce de la flecha Hay una teoría nueva que ha aparecido en Reddit estos días Donde un chico nos habla acerca de lo que podría estar sucediendo en el juego próximamente Sabiendo que el capítulo 1 y el capítulo 2 están conectados Bien, esta teoría nos habla acerca de que nosotros empezamos por el futuro de Fortnite Recuerden, aparte, que el capítulo 1 y el 2 siempre están conectados Pero imaginaros que el 1 en realidad es el futuro Y el 2, en el que estamos ahora, es el pasado Lo único que nos diferencia es el nombre Es como si regresásemos al pasado Por lo tanto, venimos del futuro Sabemos ¿Cómo va a quedar el mundo después de lo que suceda este capítulo? Si la teoría fuese cierta. Pues bien amigos, la aguja de Fortnite está situada exactamente en el mismo lugar donde estaban las piedras más elevadas de Fortnite en el capítulo 1. Justo en el mismo lugar se encuentra ahora la aguja del juego. Pues bien, parece que según esta teoría lo que veíamos en el capítulo 1 era... Los restos de la aguja Los restos que van a quedar Después de que suceda todo lo que tiene que suceder Con la aguja de Fortnite ¿Me habéis entendido? ¿Me habéis entendido? Yo creo que sí, ¿no? Y así será como Fortnite terminará que ya sabemos qué pasará en el futuro Sabiendo que estamos en el pasado Y esto es lo que ha dicho el chico de Reddit No es una teoría mía, ya lo he dicho Es una teoría de Reddit Yo creo que el Mendes estaba fumando tremendo caliqueño Mientras estaba haciendo esta teoría Pero quiero saber qué opináis vosotros Así que chicos, dejadme vuestra opinión debajo en los comentarios Os voy a leer a todos y os voy a contestar Así que chicos, ir a comentar ahora mismo el vídeo Compártelo con tus amigos si te ha gustado Y suscríbete para no perderte los siguientes Y nos vemos en el siguiente vídeo Y recuerda... Acabo de subir un nuevo motherfucking TikTok. Así que sígueme en TikTok también que lo tienes debajo en la descripción. Un besito a todos. ¡Chao, cracks!